Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, vamos a ver cómo agregar o quitar elementos al menú de enviar a que sale cuando pulsamos el botón derecho vamos ya al lío, vamos al grano, vamos a ir a aquí al logo de Windows vamos a pulsar pero con el botón derecho, solo esta vez luego entramos a ejecutar, clic izquierdo ahora escribimos esto Ciel 2.centu cuando esté listo le damos a ejecutar, digo a aceptar se nos abrió el explorador de archivos en una carpeta que es la de sentú to, que todo lo que está aquí es lo que está en el menú que hemos visto. Si yo elimino algo de aquí, por ejemplo, esto le doy a borrar, ya no va a aparecer en ese menú. Vamos a comprobarlo muy rápidamente. Mostrar más opciones, enviar a, ya no está. Pues, por ende, si yo agrego aquí la carpeta proyecto, me va a aparecer la carpeta proyecto en el menú contextual, y todo lo que envíe a Proyecto utilizando ese menú pues irá a esta carpeta. Vamos a comprobarlo. Ahí está, Proyecto. Además si entro aquí pues instalará la imagen que acabo de enviar ahí. Para enviar a cualquier software pues simplemente tenemos aquí la carpeta de instalación del programa. También podemos meter aquí cualquier acceso directo a ese programa. Vamos a hacer la prueba con bala volca, pues hago así, así de fácil es. Ya lo tengo ahí también, tenéis que tener en cuenta que solo se abren archivos compatibles. Ahora para que vean lo fácil que es, que también se puede agregar, aunque no esté el acceso directo aquí, del programa. Voy a agregar por ejemplo Abidemus, que es un editor de vídeo, me voy al buscador, escribo Avidemus, Voy a pulsar con el botón derecho, le voy a dar a abrir ubicación del archivo, me voy a arrastrar aquí, ahora cuando quiera cualquier vídeo editarlo con Avedemus simplemente me voy aquí a mostrar más sesiones, enviar a Avedemus y se me va a abrir el programa con ese archivo. Así de fácil. Bueno, espero haberme ganado un like, que estoy haciendo los vídeos sin tener anuncios ni nada, por lo menos los que son saltables, eso lo he quitado, ya que a mí me molestan mucho y no quiero que mis espectadores sufran molestias, que los quiero mucho. Bueno, un saludo y buen día, chao, Cuidado.